En Venezuela hoy se juega mucho más que la paz, la soberanía y la democracia de la Venezuela bolivariana. Se juega también la paz y el destino y la soberanía de nuestro continente, de nuestra América Latina. Por eso hoy en Calán Abierto tenemos al profesor, periodista y escritor Luis Bilbao. Eh, profesor en política económica, eh, especialista en relaciones internacionales y política internacional además eh, ha residido en Venezuela, eh, ha recorrido el mundo eh, es uno de los grandes especialistas en política internacional y aquí lo tenemos para eh, hablar sobre lo que la agenda mediática mundial está marcando que es eh, lo que sucede hoy en Venezuela Luis, bienvenido a Canal Abierto Gracias, eh, un gusto estar aquí muy amable. Eh, en España eh, se suele conocer más al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que por ejemplo a Bebelo de Sousa, que es el presidente de Portugal. Esto lo ha marcado una reciente encuesta. Eh, ¿Qué nos dice esto sobre el ojo puesto por eh, esa cadena mundial de la comunicación sobre Venezuela? Bueno, dice que con buen criterio han descubierto, saben, que en Venezuela hay el intento de una revolución antiimperialista y anticapitalista. En un momento de tanta inestabilidad, de tanta crisis estructural del sistema capitalista mundial y principalmente allí donde está más desarrollado, Europa es uno de los tres centros más desarrollados, tienen muy claro que, dada la situación estructural de la economía mundial, allí donde pudiera darse un ejemplo de que es posible, es viable, resolver los gravísimos problemas que atraviesa la humanidad hoy mediante un sistema postcapitalista, entonces allí se abrirá un camino que va infinitamente más allá del lugar donde ocurra, donde está ocurriendo. Por eso Venezuela concitó el, el odio, pero también el amor, de los grandes medios de comunicación en lo primero, de los gobiernos en el mismo sentido, y de buena parte de los pueblos y las juventudes europeas en lo contrario los medios de comunicación cartelizados, eh, efectivamente se dirigen a esa juventud, no con un mensaje contrapuesto, sino sencillamente con calumnias, con mentiras. Porque vienen atacando a la revolución bolivariana desde que nació. Y cuando la revolución bolivariana estaba en su punto más desarrollado en cuanto a satisfacer las necesidades de su población pues tanto más duro eran con el comandante chávez primero con nicolás maduro después hicieron lo imposible para derrocarlo hicieron infinidad de intentos y golpes de estado todos fracasaron y a la vuelta de 20 años convencidos ya de que es imposible un golpe de estado tradicional o no tradicional han tomado otro camino. Y el camino es la búsqueda de una guerra civil en Venezuela. Ellos han hecho una fantochada que no tiene precedentes, que no guarda el más mínimo sentido de la seriedad, que ningún político serio, ningún pensador con un mínimo de seriedad y respeto por sí mismo puede dejar de contener Esto de un personaje completamente desconocido, completamente desconocido, que por una cuestión de, de arreglos internos en, en una asamblea nacional que no está funcionando y avalado por una cantidad de grupos que no están unificados y por el contrario están enfrentados en el máximo nivel de violencia interna, con eso este señor, de cuyo nombre no quiero acordarme, eh, se ha autoproclamado presidente de la nación. En ese sentido es, es, es muy paradójico que eh, el día anterior a, a esta proclamación de, de Juan Guaidó, lo digo para, para quienes nos escuchan, eh, Trump se reúne con una serie de personajes, entre ellos el, el senador cubano-americano Marco Rubio, que es eh, eh, uno de los personajes más siniestros de... <coughs> ni cubano de la... ni americano. Sí, digamos... Gusan. Eh, <ríe> Gusan, ¿no? cor correcto. Eh, y a, a la salida de esa reunión eh, lanza en su cuenta de Twitter eh, eh, alguna serie de datos que nos hacían prever que algo iba a ocurrir al día siguiente, que era eh, mañana va a ser un día histórico para Venezuela y una amenaza sin dar nombres que se supone que es para Nicolás Maduro, eh, no respondas a lo que va a suceder porque las consecuencias pueden ser... Eh, Pueden ser eh, terribles. Y a esto se siguió el reconocimiento de Estados Unidos, el llamado Grupo de Lima, a, eh, y la, el secretario general de la OEA a, a este personaje. Eh, ¿Cómo puede ser que el sistema eh, internacional, eh, de relaciones internacionales, que lo que tiene que hacer es encauzar conflictos en todo caso? y no dirimirlos, esté dando este paso que puede provocar, eh, como usted menciona, efectivamente, una, una guerra civil en Venezuela. El elenco de presidentes que hoy actúa en el hemisferio, si se exceptúan los países del ALBA, y ahora México, y afortunadamente también Uruguay, que tomó distancia de esta pantomima, este elenco es el peor que yo creo que haya existido en la historia. Nunca se ha eh, sumado una constelación de ignorancia, de pedantería, de brutalidad, y yo diría más de desesperación, que en este momento histórico. Eh, yo ayer publiqué un artículo donde de alguna manera trato de hablar en nombre de mis compatriotas que no tienen voz o no la quieren usar. Y para decir que me disculpo ante el mundo por la conducta del presidente de Argentina, porque nosotros no nos merecemos esto, porque nosotros no aprobaríamos jamás en una instancia democrática una conducta de este tipo. Y si el presidente Macri o alguno de sus ministros no cree que es así, que lance un plebiscito para saber si nosotros queremos acosar a la revolución bolivariana o queremos apoyarla. Yo no tengo duda respecto de qué pasaría. Como vos dijiste, yo trabajé durante toda su vida política como presidente con el comandante Hugo Chávez y estuve infinidad de veces en, en el resto del mundo en América Latina y en Argentina con Chávez y vi lo que la sociedad sentía por él y sigue sintiendo por la revolución bolivariana pese a la montaña, a la luz de calumnias, de mentiras que se ha lanzado sobre esa revolución entonces lo que hacen los medios de comunicación, aprovecho para felicitarlos por este medio que tienen. Eh, quiero decirles que yo hasta no hace mucho tiempo era invitado por, por la mayoría de los medios de comunicación en Argentina, en Buenos Aires y en todo el país, canales de televisión, radios. Hace seis, siete años que eso se ha borrado así como si hubiera habido una orden, no digo que la haya habido, pero como si hubiera habido una orden para impedir una voz diferente respecto de lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en el mundo, porque yo no me ocupo obviamente solo de Venezuela. Pero eh, nosotros tenemos en los medios de comunicación un elenco estable de personas que pasan de un canal a otro, no sé cómo hacen tan rápido, porque están a veces en el mismo canal, eh, en, en el mismo horario en diferentes canales. Y para decir siempre lo mismo Para mentir Pero también para derramar ignorancia Porque hay dos cosas Una es la de aquel periodista o analista Que deliberadamente Tiene el propósito de mentir sobre una situación Otra es quien en realidad está impregnado de ignorancia Pero sabe que para conquistar el favor del medio en el que está presente tiene que decir lo que los dueños de esos medios pretenden y esto es acusar a venezuela de lo peor de lo peor es verdad que en los últimos cuatro años pero con raíces de antes desde cuando chávez era presidente los problemas económicos se han ido sumando en venezuela es verdad que no se han resuelto es verdad que la situación de vida de las mayorías está muy lejos de lo que llegó a ser en 2010, 2011, 2012, después de una década de revolución. Esto tiene distintas razones. Una de ellas, la principal, la motora, es la guerra económica. La guerra económica que se hace a través de los grandes medios eh, financieros y económicos internacionales pero también de la gran burguesía venezolana y para mí, si hay un error que condenarle al gobierno de Chávez primero, quiero decir mi querido camarada Chávez a Chávez primero y a Maduro también de quien me aprecio de ser amigo y compañero si hay algo que criticarles es no haber sido más duro con esos medios que llevaron al desastre de la economía venezolana. ¿Por qué no lo hicieron? Es muy fácil decir la crítica. Es muy difícil hacer algo diferente, porque estamos en un mundo determinado donde las relaciones de fuerzas internacionales pesan en cada milímetro de nuestras acciones políticas. Entonces, hay que saber qué pasa realmente al interior de las fuerzas que hoy comparten el gobierno en, en Venezuela y qué pasa en el conjunto de las fuerzas políticas y los países, los gobiernos que apoyan desde fuera a la revolución bolivariana para entender por qué se hacen o no se hacen ciertas cosas. Se critica incluso al, al interior del propio chavismo que se ha, en el Estado bolivariano hay un exceso de burocracia, eh, que se han encontrado nidos de, de, de corrupción muy fuertes y que eh, hay un descalabro económico que se refleja en, eh, en la moneda, en, en la inflación, en, en, en que hay como diferentes estatus eh, de, de la moneda venezolana. Eh, digamos eh, Si uno observa eh, los medios de comunicación eh, eh, cartelizados, eh, los medios de comunicación masivos hablan de que ese, esa situación económica es eh, insoluble y, eh, y que por eso se produce eh, la migración eh, de venezolanos a distintos puntos de América Latina eh, y eh, lo que muchos llaman como un, un desastre humanitario el propio secretario de, Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, habló de enviar dinero para esta ayuda humanitaria eh, ¿Considera que eh, digamos, eh, la situación económica, con, con la situación que usted menciona de, de deterioro de los últimos años, eh, es eh, insoluble? Insoluble no, pero es gravísima. Uh -huh. Muy, muy grave. Porque el conjunto de los poderes internacionales y la burguesía, la gran burguesía interna en Venezuela, se coludieron para. Eh, eh, frenar los instrumentos de conducción de una economía. Y el gobierno no hizo, no pudo hacer o no supo hacer todo lo necesario para salir de esa situación. Y así el país fue cayendo, fue rodando, efectivamente una inflación descontrolada, una locura de aumento de precios que podía cortarse solamente con el ejercicio de la soberanía popular. Uh -huh. puesta en acto, puesta en acción política. Y eso lo hizo el gobierno, lo intentó hacer con el aparato del gobierno. Y ahí está eh, la parte primera de tu pregunta. En, en, en Venezuela sí hay una eh, saturación de empleados públicos y de funcionarios y hay un historial que se remonta a como en Argentina o en cualquiera de nuestros países, al siglo pasado, al siglo XIX, quiero decir, de corrupción. No es nueva ni es pequeña la corrupción, ni en Venezuela, ni en Brasil, donde se llevan el premio, ni en Argentina, como todos sabemos. Pero, pero eso no son las causas, esas no son las causas del descalabro económico. Las causas es un plan deliberado al cual el gobierno no le pudo quebrar la columna vertebral. Ahora estamos justamente en una instancia donde no queda alternativa porque efectivamente la situación eh, social es muy grave. Como se ha visto en estos últimos tres días, pese a la situación económica, la mayoría de la población apoya al gobierno de Nicolás Maduro, apoya la revolución bolivariana. Pero eso es insostenible a mediano y largo plazo sin profundos cambios económicos. La la ¿Cuáles serían econó esos cambios usted que, que, que también es eh, especialista en economía? Bueno, para mí insisto en que es más fácil decirlo que hacerlo. Eh, y yo no soy el profesor Ciruela que da clases de economía a los gobernantes, soy una parte de ese proceso, y sin embargo lo que yo pienso es que habría que expropiar inmediatamente a la gran banca, que es la que manipuló el dólar y abortó dos eh, transformaciones económicas que quedaron en grado de intento, y a los medios de producción y distribución de alimentos. Eso debe ser expropiado y puesto en manos de producción y administración de los trabajadores. Esto no es para aumentar la burocracia ni para aumentar los empleados públicos, sino para cambiar la matriz de la economía y su control político. Es imposible. Ha quedado demostrado en estos últimos años, dramáticamente, que los bancos, dos o tres bancos, nada más, principales, eh, tienen los instrumentos para hacer inmanejable la economía si el gobierno no va contra ellos. Ir contra ellos significa algo muy difícil. Por eso no insisto en que no es simplemente hablar. y Tuve varias veces en Venezuela y eh, cuando... El presidente Maduro denunció eh, la, la presencia de, de, de fuerzas paramilitares en la frontera eh, colombo-venezolana, el, el, el tráfico de productos venezolanos a la frontera. Estuve en la frontera Cúcuta-Táchira y me impresionó ver del lado de Cúcuta, abiertamente, en plena calle, containers eh, con productos venezolanos Alimento y combustible eh, Alimento y combustible, pero eh, en, en cantidades toneladas eh, en plena vía pública, eh, sin ningún disimulo y, y, una, y un raudal de gente eh, cruzando los ríos, cruzando los puentes eh, y un clima muy áspero realmente a ambos lados de la frontera ¿Cómo es posible esa, esa presencia tan explícita, tan artera, digamos, de que, de que existe el, el, el contrabando, de que existe la guerra económica y que eso no se existe puede resolver? Existe la corrupción. Exactamente. Bueno, como es posible justamente lo que decía antes, eh, esto se, se puede detectar, se puede analizar, se puede ver, como lo has visto vos, con suma facilidad, pero no es tan fácil arreglarlo, porque eso no se arregla dentro de los parámetros del capitalismo. Esto solamente puede arreglarse con una economía diferente. Y ahí, en, en Venezuela, hay problemas muy graves de raíz estructural. Por ejemplo, que el combustible, el litro de gasolina, cuesta 0,00001 centavo de, de dólar. Con ese precio... Es obvio que se puede comprar muchísima gente para eh, contrabandearlo al otro lado de la frontera, venderlo a 10.000, 100.000 mil, mil veces más, simplemente pasando 10 metros, y entonces hacer diferencias fabulosas con lo cual se puede corromper a mucha gente. Entonces, eh, era muy difícil aumentar el precio de la gasolina. Hay una historia en Venezuela cuando... Eh, en un gobierno eh, socialdemócrata, eh, el, elevó el precio de los combustibles y se produjo el caracazo. Y entonces eso quedó como un fantasma que no se podía aumentar. Y como Venezuela produce petróleo, entonces hay, hasta se teorizó el hecho de que si Venezuela lo produce, lo tiene que recibir el beneficio la población venezolana. Es un error económico muy grave, pero es un error que tiene fundamentos. Ahora, es un error muy grave porque después no se puede resolver el problema del tráfico eh, de, de combustible, de medicamentos, de alimentos a través de la frontera, de manera eh, ilegal, con controles. Lo que vas haciendo es sumar eh, gente que controla o dice controlar, que va a ser más gente que va a cobrar comisiones, coimas, para poder permitir que eso siga. Lo que tiene que haber es una solución económica. Y esa solución económica pasa mientras no se haya salido por completo del sistema capitalista y no se saldrá del sistema capitalista por completo en un solo país, por lo tanto eso dura mucho tiempo y mientras efectivamente el mercado sea lo que rige la conducta de las personas, como te estoy tratando de explicar ahora, entonces no hay otro remedio que poner los precios al nivel del valor. Eso vale en China, vale en Rusia, vale en Estados Unidos. Vale en Venezuela y vale en Argentina. Los precios tienen que estar acordes con su valor, todos los precios. Y el precio que tenemos que discutir no es el precio de la gasolina, es el precio del salario lo que tenemos que discutir. Y si nosotros ponemos el precio de la gasolina como corresponde, no hay modo práctico, no hay interés económico para contrabandear gasolina a, a Colombia, ni ninguna otra cosa. Ahora, Ponemos el precio que corresponde a la principal de todas las mercancías, la fuerza de trabajo humano, claro. Eso es lo que debe resolverse, no poner controles a los precios de tal o cual mercancía. Eso es una, puede ser una, una solución temporaria, pasajera, pero no es una solución económica. No se, puede sostener, no se puede sostener una economía sobre la base de inspectores de precios en las calles. Esa gente está lanzada a una vorágine de corrupción. Luis, para cerrar eh, esta entrevista y agradeciéndole que esté aquí en, en Canal Abierto, usted acaba de tomar, tocar un tema muy sensible que es, obviamente, eh, el petróleo. Venezuela es el país que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo y para quizás para muchos latinoamericanos el Medio Oriente sea el Lejano Oriente. Entonces, eh, lo que... Sucede y ha sucedido en Irak, eh, en Siria, en Libia, en Afganistán, ahora en Yemen. Eh, parece lejano para los latinoamericanos, pero que Venezuela tenga bajo su suelo ese petróleo lo hace digamos, una, una presa muy apetecible para eh, el, el, el consumidor más voraz de petróleo en el mundo, que es los Estados Unidos. Eh, ¿Cuáles eh, son, digamos, la fuerza de la economía del petróleo para que Estados Unidos esté haciendo lo que tiene que hacer? Y la otra pregunta es, Nicolás Maduro acaba de iniciar su segundo mandato que es 2019-2025. <coughs> Parece una eternidad para el tiempo político y lo que está pasando hoy en Venezuela y cómo está siendo asediada para que eh, pueda cumplir su mandato. Eh, ¿Algún atisbo de... Eh, de solución mediante el diálogo y que, eh, como lo proclamó en su momento la UNASUR, la CELAC, que, que nuestra América sea una tierra de paz y que no eh, terminemos eh, padeciendo digamos, esas invasiones imperiales que, que, que, que han eh, puesto en vilo a Medio Oriente. Sin duda el petróleo es un factor de mucho peso en la conducta de Estados Unidos, pero también de las otras potencias, incluido de Brasil, que no tiene autoabastecimiento y necesita del petróleo y sobre todo del gas venezolano, y por eso el señor Bolsonaro quiere invadir Venezuela, no cabe ninguna duda de que el petróleo, las riquezas naturales, ahora el oro y otra cantidad de metales preciosos, eh, son un factor que llaman al intento de apoderarse de Venezuela. Pero yo insisto desde hace mucho tiempo, y no dejaré de hacerlo, en que lo principal no es su riqueza, sino es su potencial de amenaza al sistema capitalista en América Latina y en el mundo. Porque como decía al comienzo, si en Venezuela o en cualquier país del mundo una experiencia postcapitalista, muestra que puede resolver los problemas de la sociedad, se expande a una velocidad extraordinaria y da vuelta a todas las fuerzas políticas actuales. Eso es lo que mucha gente no ve. Y eso es lo que yo creo que es eh, el error más grande. Yo no soy eh, consultor de burgueses ni de gobiernos capitalistas. Pero por favor, no se dan cuenta. Los, grupos, los, los presidentes del Cártel de Lima, así lo llaman en Venezuela, ¿no se dan cuenta el presidente argentino que está abriendo las puertas del infierno? Porque yo soy un crítico de la democracia burguesa, un crítico eh, tajante. No creo en la posibilidad de continuidad estable y pacífica de la democracia burguesa. Creo que lo tengo delante de los ojos la afirmación eh, la, la reafirmación de lo que digo pero, pero lo que están haciendo ellos con la democracia burguesa es una barbaridad porque qué le están diciendo a las generaciones presentes y futuras de América Latina y del mundo señores, usted vote lo que quiera que después vengo yo y designo un presidente títere y lo pongo ahí y le digo que si lo tocan entonces los invado y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Alguien cree que la humanidad va a resignarse a la sumisión, a la superexplotación? ¿Alguien cree en una tontería como esa? ¿Alguna persona pensante puede creerlo? No. Entonces, ¿qué están proponiéndole al futuro del mundo? Bueno, para mí es muy claro. Ellos no tienen otra propuesta. Estados Unidos ha perdido su hegemonía mundial y la va a perder cada día más. Y lo único que le queda es la violencia. Antes pudo mostrarse como el faro del mundo por la democracia. Y frente a países que no tenían siquiera la democracia burguesa, evidentemente entre dictadura y democracia burguesa es defendible la democracia burguesa. Pero cuando la democracia burguesa está en acto, ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene en, en cualquiera de nuestros países si no es mediante la represión? Y eso elevado a la economía mundial requiere la represión mundial, que es lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está preparando una guerra de dimensiones incalculables en Medio Oriente. Y no es simplemente por el petróleo, es también por el control, por supuesto es por el petróleo, pero es también por el control geopolítico de la región, porque lo está perdiendo. Sencillamente lo está perdiendo. Piensen ustedes que en estos momentos, al mismo tiempo que los poderes estadounidenses discuten si lo echan o no lo echan a su presidente, a Trump, en, en la Unión Europea está discutiéndose la creación de un ejército europeo, en reemplazo del ejército que controla a Estados Unidos a través de la OTAN. Estamos en un polvorín mundial. Eh, eh, no entiendo cómo puede haber analistas que no saquen todas las conclusiones necesarias de lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Europa, la dimensión de la incapacidad política del gobierno británico, que no saquen las conclusiones de lo que están haciendo los países del cártel de Lima, o los presidentes del cártel de Lima, poniendo por la fuerza a un presidente, intentando poner un presidente por la fuerza en Venezuela. Ellos no van a poder hacer eso, no van a derrocar a Maduro. Ahora intentan adelantar elecciones, piden elecciones otra vez, que fue lo que hicieron el año pasado. Exigieron elecciones adelantadas, después de mucha discusión, Maduro dio elecciones adelantadas, cuando estuvo todo preparado la oposición dijo no, no voy a elecciones. Bueno, ¿qué van a lograr con eso? Pueden lograr el caos. Y creo que una de las grandes tareas estratégicas en este momento táctico es impedir el caos. Ellos quieren crear caos, división, y violencia entre nuestros pueblos. La gran tarea es impedirlo. Yo creo que un medio como este que desafía desde posiciones difíciles, porque evidentemente las relaciones de fuerza no son las mejores frente a los grandes medios de la incomunicación, pero creo que una campaña esencial es conseguir que la verdad de lo que está pasando en Venezuela sea conocida por el conjunto de la población y la verdad del hecho de que Estados Unidos quiere la guerra sea una consigna y el hecho de que nosotros debemos impedir esa guerra sea una consigna mayor estamos viviendo un momento muy particular, en cinco años el planeta y por lo menos este hemisferio va a cambiar completamente su fase y a lo mejor podemos volver a hablar dentro de cinco años y demándenme si lo que voy a decir ahora no se ha cumplido ninguno de los presidentes del cártel de Lima va a figurar en la construcción política de América Latina a partir de cinco años Luis, muchas gracias me parece que un gusto. el cierre de un balance de aquí a cinco años también es muy pertinente, necesitamos pensar a no solo en el día en el a día, momento. sino también eh, Exactamente. A, Exactamente. a mediano y largo plazo. Gracias por estar aquí en Canal Abierto, Luis.